Bueno, yo me fui para el Starbucks con un amigo. Me llevé un teclado y una laptop. Empecé a buscar una progresión de acordes que me gustara, con un sonido de piano. Una vez que encontré esa, esa progresión, empecé a meterle lo que son los drums, los snares. Una vez la base ya creada, empecé a estructurar la pista con la intro, el coro, el verso. Bueno, bueno, estamos yendo al estudio Dímelo Made by Harry. Vamos a ver los últimos detalles del tema. Podría decir que ese día la canción estaba prácticamente ya terminada. ¡Puñeta! Hacho, puñeta, Obviamente se llevó la pista a un estudio profesional Para recrearla con mejor calidad Para grabar las voces Se llevó a mezclar, a masterizar Y la canción ya estaba Estoy muy contento del resultado final La verdad que me disfruté mucho el proceso Y espero que ustedes también lo disfruten Tizona Ella no quiere una condena Encina